Hola Gonzayas, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy los vamos a llevar con nosotros a conocer el parque de Elizabeth Queens que está ubicado en Vancouver. Casualmente, eh, justamente estamos grabando este video y coincidió con el tema de que la reina falleció hace unos 2-3 días. Entonces, eh, pues muchos de estos parques que están ubicados aquí en, en Canadá o casi todo Canadá, pues tienen como un... Están influenciados bajo nombres de, de, pues de todo este tema de... de la de la reina, ver, ¿no? ajá, o sea, como que de, de Inglaterra, ¿no? O sea, de ahí, como ustedes sabrán, pues, como que sí hay ahí que el primer ministro como que siempre están ligados, o sea, no está gobernado bajo bajo el tema de, de la reina Isabel, pero eh, sí está influenciado en temas de que eh, el parque en honor al príncipe no sé qué y que a la reina bueno. y que a, este y así a varios familiares de la realeza. Sí, pues eh, uh, estamos en, ahorita en un sábado, estamos aquí localizados en Burnaby y el parque que les menciona Ana, el parque de Queen's Elizabeth Park, está localizado en Vancouver eh, Recibimos esta noticia ahorita este sábado, bueno estamos en sábado, recibimos la noticia de que la, la reina había fallecido hace unos dos días entonces coincidió justamente con el plan que teníamos de grabarles y compartirles cómo es este parque ya que este parque es uno de los lugares más bonitos que pueden llegar a visitar aquí en el área de British Columbia, especialmente en Greater Vancouver. Entonces decidimos que hacerles un video para que ustedes puedan conocer qué podrían hacer un sábado, un domingo, un fin de semana, en familia, con amistades, en, directamente aquí en, en Greater Vancouver, en Queens Elizabeth Park. ¿Qué podríamos decir al respecto de este parque, corazón? Pues en su mayoría de los parques grandes, pues son... Eh parques como ya les mencionaba eh, en otro video, son unos parques que están la verdad muy bien cuidados muy bien diseñados artísticamente en el tema de de la, de la vista flores estructura todo la verdad hay muchos parques que están muy bonitos que son gratuitos y que pueden encontrar aquí entonces sí. como ustedes pueden ir viendo pues en la entrada eh, es como una subidita eh, este mismo parque pues no solamente tiene flores sino también mm -hmm. una a Aviario, pero ahorita vamos para allá. Entonces, pueden ir subiendo, eh, pueden llegar en, en, en un bus, en el carro o en transporte público, no hay como maneras de llegar ahí, pero eh, vas subiendo y entonces la sorpresa que te llevas cuando ya subiste, yo creo, unos cinco minutos. Sí. Es que. No, pues ahí te encuentras una vista muy bonita con respecto a como el jardín que está en la parte de abajo y del lado izquierdo pues ves como un puente, este puente cuando las varias veces que hemos eh, venido a visitarlo mucha gente aprovecha para tomarse eh, la foto y pues estar ahí con la selfie, con eh, este, sus conocidos, con sus amistades, con sus familiares Para estar observando cómo se ve el parque, este, cómo se ve este, esta zona de jardín Que se ve bastante colorido, lo vamos a ver un poquito más a detalle en la parte final del video Pero ahorita en esta escena donde estamos de este lado Se puede observar mucho ese verde, ese, ese bien cuidar de la gente de aquí de Canadá Y que es algo que nos deja muy gustosos en este lugar, ¿no amor? Sí, sí, sí. Está, la verdad es que está muy padre. No recuerdo si ya les mostramos el de el Queens Park pero es algo similar, eh, tiene un área donde tú puedes llegar y tomarte una sesión de fotos, que por cierto nuestros amigos Carlos y Mariana nos obsequiaron una sesión en ese parque y la verdad está súper padre porque el, la vista que puedes encontrar como en el de Elizabeth Queens, como en el de Queens Park y en otros parques la verdad están muy padres y son de, de postal y sí. aprovechar, aprovechar el verano porque justamente en el verano es cuando más cuidados están estos parques por el tema de que mucha gente aprovecha para salir, hacer un, un picnic o acampar en cualquier otro lugar de de visio en algunos en unos parques que, que se presta para pasar ahí días de verano. Sí, al principio eh, a, a la gente se puede llegar a confundir porque los dos llevan queen. ¿No? el parque es uno es Queens Park que queda ese en New Westminster y este al que fuimos que queda en Vancouver es el Queens Elizabeth Park y ambos están muy padres como dice Ana es una postal que no la puedes creer estar ahí de este lado y una de las cosas que está más padre también aún es el tema de que ya cuando llegas aquí a Queens Elizabeth Park te encuentras un mirador, es sí, algo maravilloso ¿no? Eh, bueno. En lo personal, el mirador, a mí me gustó más justamente el mirador y no bajar porque si sí hay que bajar sí. para, para ver como que todo, pero desde arriba obviamente se tiene la vista artística de las figuras o de las formas que, que tratan de proyectar con las flores que, que tiene este jardín, pero la vista es muy bonita porque no solamente encuentras la vista de las flores y del puente y del laguito que hay ahí, sino que también tienes vista a la ciudad de Vancouver. Sí, este, son dos vistas diferentes, la primera es como que en la primera sección cuando entramos y en esta segunda que les describe Ana, es la vista completamente a la parte de Vancouver, se ven más los edificios, se ven este, toda la zona donde está en Canada Place, hay una zona de construcción bastante amplia que tienen como muchos... Yo creo que ahí bajan los los contenedores que se llevan en los diferentes como barcos marítimos. Sí, es como y, el, el puerto, ¿no? El puerto sí. donde llegan todas la, las embarcaciones de, de mercancías. Sí, y ese, ese lugar cuando llegas y físicamente estás cerca de él, pues sí te quedas muy este, sorprendido porque son construcciones, o sea, es, son eh, lugares, o son como tal este, estructuras gigantescas. Entonces te quedas con el tamaño y se ve muy, eh, muy impresionante. Y pues es algo que desde ahí es como una zona elevada, es una montaña y pues ahí puedes tener la oportunidad de poder visualizar a lo lejos este, la ciudad de, de Vancouver que cabe mencionar que este, eh, hay diferentes como que edificios como los, tre los tres edificios o las tres zonas vendría siendo aquí lo que es Vancouver la zona de este, Metro Town y la zona de Lowheat que desde lo lejos se pueden ver esas edificaciones como lo vemos aquí también en, en la zona de Vancouver eh, también en este mirador que hay corazón al lado cerca. Ajá, hay, ya después de que pasaste el mirador de, de, del jardín, luego de la ciudad, enfrente hay un domo, y ese domo está completamente eh, habituado, o cómo se dice. Este, este... pues tiene diferentes este, animales. Bueno, Ajá, está adaptado, está adaptado como eh, tipo selva tropical para tener ahí aves exóticas que en su mayoría pues son como guacamayas, este... Sí, ¿no? Eh, sí, varias, eh, varias aves, varias aves que, eh, que no tengo como el nombre fresco. Pero está muy padre, ahí sí se paga, eh, ¿recuerdas cuánto hay que pagar? Híjole, creo que pagamos algo así como 10, 15 dólares. Algo así, eh, es por persona, quizás en total fueron como 15 dólares, sí. pero es por persona y, sí. y ahí tienes el, el acceso, te puedes quedar el tiempo que tú quieras, pero la verdad el calorcito que se siente ahí es como muy húmedo sí. y, pues, sí. y aparte sí. es muy pequeño, está muy apretado. Sí, y pues eh, en este lugar no entramos, nos quedamos justamente ya habíamos pedido la vez pasada, se los compartimos por Instagram. Si no nos siguen, aquí tenemos. Pronto nos gusta subir eh, de repente algunas este, eh, cositas con respecto aquí a Canadá. Entonces, uh -huh. si no nos siguen, síganos. Y este eh, en, en esta zona, pues, estuvimos un poquito ahí caminando en la parte de afuera porque posteriormente nos fuimos a la zona donde está una fuente. Muchos niños, pues, pueden estar ahí, ¿verdad, amor? Y estar sí. jugando. Sí, está muy padre porque todo, todo lo que les decimos es muy artístico, o sea, visualmente es como muy artístico. Eh, esta zona de las fuentes eh, está prohibido para que los niños, las mascotas o adultos entren a las fuentes, me imagino que por el tema de que no se vayan a, a descomponer o algo sí. así, porque me imagino que tiene. un no sé cómo funcionan las fuentes, tienes sí. un ahora. pero... Eh, Ahí está muy padre porque puedes llegar. Allí, eh, sí. Mientras tú das tu recorrido, puedes encontrar el puestito de las paletas de hielo o el de oh, los sí. helados. Y te puedes comprar una paleta, un helado y puedes admirar ahí de la parte viendo cómo sube y baja el ah. agua y, sí. y todo este. este y además sí. es fresco. Eh, nos tocó ir en un día que estuvo aceptable la estuvo temperatura. aceptable la temperatura, no era tan soleado. Y pues ahí eh, las familias con las que fuimos, este, los niños llevaron su pelota, entonces estaban ahí jugando bastante rico. Un sí, tema no, agradable. y aparte en temas eh, como el calor, eh, pues aquí no es tan intenso, pero sí de repente tener temperaturas de 10, 15 grados y de repente en el verano a 30, 31 pues sí, de repente llega a impactar, así como sentimos bastante calor, entonces hay algunas personas que hacen la excepción y se meten a las fuentes, pero pues se refrescan y de estar como que rico ahí, sí. después de tanto calor, ahí refrescarte. Sí, es algo que mucha gente que no ha vivido aquí en Canadá, de repente se pone, eh, se pregunta, o sea, siempre está, hace mucho frío ahí en Canadá, las verdades, la verdad es que no, o sea, aquí hay cuatro meses, especialmente que será como dos, tres meses, que Ajá. son intensos de calor, entonces eh, ese tiempo muchos canadienses lo eh, aprovechan para poder salir, para poder estar a gusto y este, hacer sus eventos afuera, en el parque, que es la carnita asada, que este, diferentes tipos de actividades, que normalmente no se presta cuando es en invierno por el tema del frío, ¿verdad? Amor? Sí, bueno, no solo canadienses, todos los que vivimos aquí sí. eh, aprovechamos al principio cuando nosotros llegamos, si sí nos impactó ver a gente así que estaba roja roja roja y se pasaba así muchísimo tiempo o sea, había veces que nosotros llegábamos al lugar y ya estaba la persona ahí tirada en el paso con el sol y nos íbamos y seguían ahí entonces eh, yo decía wow cómo pueden aguantar tanto tiempo y ya hasta se veían así súper rojos rojos de la piel pero ya que llevamos más tiempo aquí y que ya nos tocó vivir como los inviernos que de repente sí son muy fríos, muy lluviosos, muy, días muy cortos en cuanto a la luz del día pues sí, es así como es se hace calor pero no importa porque hay que aprovechar un poquito que tenemos sol y que no está lloviendo y inclusive pues como, o sea, que para hacer un convivio, una carnita asada o simplemente salir a caminar Voy a mover porque ya me está dando el sol en la cara. Eh, no los he visto Creo. Luego lo que sí hemos visto son ranas Muchas ranitas Suele haber las... Parecía ese, ¿verdad? Sí Oh nice picture from here. <laughs> I know right. <laughs> Once more, we need a better better one. No, suerte pues ya es buen tiempo para ellos, ¿no? Para poder llegar bien.